Salitacum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se, pos, y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijera a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. El texto de hoy nos sitúa en la orilla del lago de Genesaret, en medio de la habitual aglomeración de gente en torno a Jesús. Hoy nos presenta a través de dos personajes muy distintos la actitud de fe necesaria para acercarse a Jesús. El primer personaje es el de uno de los responsables de la sinagoga, este con una actitud muy distinta de los escribas, se acerca a Jesús creyendo firmemente en lo que Jesús puede hacer. Le pide que su hija no muera, que la cure y viva. Confiesa el poder divino de Jesús. El segundo personaje es de, el de una mujer que, a causa de la enfermedad que sufre, es tenida por impura. La mujer acude a Jesús como último y único remedio a su enfermedad corporal. Pero lo hace anónimamente. Por eso solo se atreve a tocarle el manto. En esas circunstancias Jesús pregunta ¿Quién me ha tocado el manto? Con esta pregunta Marco nos indica que el ámbito de la fe en Jesús no es el del anonimato, sino el de, de la intercomunicación personal. La mujer en efecto se ve obligada a salir del anonimato. Viene con temor y temblor y se postra ante Jesús. Esto representa la reacción humana a la manifestación divina. Se pone con ello de manifiesto que la mujer no había actuado por magia, sino por fe. Había visto en él a, al enviado de Dios. Por eso lo hace con tanta humildad, como con fe sincera. Eso es lo que Marcos quiere resaltar y así lo sigue haciendo ahora con Jairo. También este se ha postrado ante Jesús, reconociendo en él a alguien con poder. El propio Jesús lo invita a tener fe en él. Con la exclusión del gentío se pone de nuevo de manifiesto que el ámbito de la fe en Jesús no puede ser otro que el de la relación personalizada. Jesús en ambos casos deja claro que es la fe la que lo mueve a manifestar su poder, curando a la mujer no porque le había tocado, sino porque se, se ha acercado a él con fe y resucitando a la hija de Jairo. En ambas ocasiones la fe de estos es la que hace que salga la fuerza de Jesús que salva. Al acercarse a Jesús con fe, al acercarnos ahora a los, nosotros a los sacramentos, creyendo firmemente que en ellos está la presencia y la acción de Jesús, él nos manifiesta su poder, concediéndonos los, los dones de su gracia divina que nos salva. Examinemos con qué fe nos acercamos a nosotros a Jesús. nos a saber que la presentación del reino de Dios está abierta a todos. El relato nos revela la recta comprensión de la fe en Jesús, más que como relato de milagro de Jesús. Es una buena ocasión para preguntarnos por los motivos de nuestra fe en Jesús. ¿Por qué creemos en Él? ¿Qué intereses nos mueven? ¿Buscamos obtener algo de Jesús o buscamos sencillamente entablar una relación con Él? El relato termina con el sorprendente encargo de no divulgar el hecho de que la niña de 12 años no está muerta sino que vive. Esto lo dice Jesús, pues aún no se ha manifestado del todo Jesús. Se comprenderá cuando haya muerto y resucitado. Creemos en Jesús, no buscando el milagro de la salud, sino teniendo nuestro encuentro con Él, conociéndolo, siguiéndolo, y ser un verdadero discípulo misionero de Él. Que el Señor los bendiga.